Y si sí fue así, tu beso fue caluroso, y ese calor produjo movimiento. Y así de esa forma sudamos los dos, te reventamos de calor y de amor. Mi boca jugaba con tu boca, mis manos jugaban a buscarte, y tú gemías a cada encuentro, me faltaba tiempo para amarte. Y ni siquiera bebimos vino, y ni siquiera casi hablamos, eran momentos muy tiernos y jugábamos a amarnos y mira tú que recibimos amor y mira tú que sonreímos los dos. Yo era todo sonrisas muy fuertes, creo que hay sonrisas demasiado fuertes y después los dos nos dormimos mano en mano, pies en pies, tú diciendo como siempre que yo soy el calefactor de tu piel. ...y ni siquiera bebimos vino... ...y ni siquiera casi andamos... ...en momentos tiernos, y... ...y jugábamos... ...amarnos y jugábamos, y jugábamos... ...amarnos y jugábamos... ...amarnos... ...y si fue así... ...tu beso fue caluroso... ...y ese calor produjo movimiento...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 y ni siquiera casi andamos, eran momentos luteados y jugábamos, amarnos y jugábamos, amarnos y jugábamos, amarnos.